en enero de este año, cuando anuncié que iba a sacar cuatro versiones de LibreTE eh, mencioné que la siguiente versión iba a ser ahora en abril entonces el video de hoy día es para comentarles que ya está disponible la nueva versión de LibreTE 2004 y en este video les voy a contar rápidamente cuáles son las características principales de esta versión si revisamos en el blog, que es donde siempre he estado anunciando las nuevas versiones podemos ver que esta versión que corresponde a la 2004 trae cuatro mejoras importantes o cuatro mejoras que en realidad yo considero que son las importantes algunos de ustedes pueden leer el detalle de las eh, más características y considerar que hay alguna otra que sea más importante que las que voy a mencionar pero yo creo que desde mi punto de vista estas son las cuatro más importantes más un bonus ahí el bonus sería el quinto lo vamos a revisar también ya, recuerden que eh, todas las actualizaciones siempre incluyen esta descripción donde yo anoto eh, lo que es más relevante de las versiones y también anoto un detalle de eh, todos los cambios que hubieron Ahora, estos no son todos, todos, todos los cambios porque los cambios reales eh, estarían en los commits ya, de GitHub Ahora, los commits de GitHub a veces no son muy ordenados, a veces... Eh, falta información, a veces están escritos a la rápida, entonces por eso yo prefiero dejarlo acá con los, cambi con los cambios más relevantes Ahora, eh, este video solamente va a tratar de los cuatro cambios más importantes más este bonus que quiero comentar eh, El primer punto es que desde esta versión se pueden reobtener los CAF desde Impuesto Interno y cargarlo directamente al librete eso, cuando me sirve, supongamos que nosotros tenemos un CAF que solicitamos en impuesto interno y nunca lo cargamos a LibreTe, y ahora necesitamos cargar lo que tendríamos que hacer normalmente: descargar la firma electrónica, entrar a impuestos internos con la firma electrónica del contribuyente, ir a la parte de obtención de folio bajar el archivo XML y después el archivo XML cargarlo manualmente en LibreTe. Bueno, ahora LibreTe cuenta con una opción que se llama Reobtención de folios, que está obviamente en la parte de la sección de folios, que permite. Eh, buscar aquellos CAF que existen en impuesto interno y que no están en LibreT y en un clic cargarlo a LibreT sin tener que bajar firmas, sin tener que bajar archivo de XML sin tener que bajar nada entonces eso es algo que es bastante útil cuando quieren cargar un XML de un CAF que no tienen por ejemplo porque un cliente lo eh, solicitó de impuesto interno pero nunca lo cargó o por ejemplo porque están haciendo una migración de un cliente de otro sistema a LibreT y lo que se necesita es eh, cargar los CAF que estaban a medio usar en el fondo y esa opción de rotación permite hacer eso. Otra mejora importante es que ahora se puede generar el código SSPOS de un DT. ¿Ya? En realidad, esto es bastante antiguo. La versión oficial hace mucho tiempo que permitía generar el código SSPOS. El código SSPOS es el código que utilizan muchas impresoras térmicas, eh, Epson, por ejemplo, de hecho, de ahí vienen. Y ese es el código para imprimir, en el fondo los comandos para imprimir en esa impresora. No es el PDF. ¿Cuál es el problema de enviar a imprimir un PDF en la impresora térmica? Que la calidad de la impresión generalmente es mala. ¿ya? Lo ideal entonces es mandar a imprimir directamente con los comandos de la impresora y para eso utilizamos el código SCPOS. Y este, y este código ahora lo podemos generar en la versión eh, comunidad gracias a las funcionalidades extras de LibreDT. Entonces, todos aquellos que tienen las funcionalidades extra van a poder ahora eh, generar el código SSPOS y con eso mandar a imprimir directamente desde LibreDT sin tener que bajar un PDF en un solo clic a la impresora. Y ahí, obviamente eso aumenta los tiempos de atención porque me permite imprimir mucho más rápido un documento. Otra característica Importante es que el informe de, de TE emitido en, en la parte de facturación, en la sección de informes al lado izquierdo abajo, hay, una, hay, un, hay, hay varios informes y uno de ellos es el de documentos emitidos. Y también desde hace mucho tiempo en la versión oficial se podía bajar ese informe eh, con el detalle de los ítems de la venta. Ya, eso en la versión comunidad no estaba disponible y ahora lo agregué. O sea, ahora es posible que ustedes puedan elegir si quieren bajar el informe con detalles o sin detalles. Ya, obviamente la ventaja de bajarlo con detalles es que van a tener toda la información de qué fue lo que se vendió y con eso pueden generar sus propias estadísticas en el caso de los que quieran trabajarla generándola a través de una planilla. Y el cuarto eh, cambio importante es que se agregó soporte para sincronización con el portal pima de Impuesto Interno esto es algo también que, si bien esto no estaba en la versión oficial antiguamente sí estaba la posibilidad de hacerlo nosotros hace aproximadamente dos años prestamos servicios de extracción de datos del de portal MIPIME de Impuesto Interno, generalmente usados para respaldo pero también se han dado otros usos para esos datos con lo cual podemos sacar los PDF y los XML también podemos sacar el listado de documentos y otras cosas, pero principalmente eh, lo que viene a interesar acá son los PDF y los XML. ¿Qué fue lo que se hizo ahora? Se agregó a LibreTE la posibilidad de sincronizar esos datos. O sea, yo puedo tomar el listado de documentos emitidos, recibidos, no pertenecen de impuesto interno y cargarlo en LibreTE. Y la ventaja es que desde LibreTE puedo acceder al XML y al PDF que están impuestos internos. ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué hice eso? Porque en un futuro, lo que se va a hacer, que, no, que está mencionado más abajo dentro de las características, es que voy a permitir, se va a habilitar la opción de usar en LibreDTE dos facturadores. Se va a poder usar como facturador en la aplicación web de LibreDTE al propio LibreDTE o se va a poder usar como facturador a impuestos internos. ¿Ya? Entonces esto sería como un adelanto para esa etapa, en donde lo primero obviamente que necesitamos es listar los documentos emitidos y poder listar los documentos recibidos en realidad el del facturario está avanzado pero si no se va a publicar todavía esa funcionalidad probablemente se publique en la siguiente versión o en la subsiguiente este año es muy probable que se haga eso o al menos esa es la intención de dos maneras es algo en lo que se está trabajando y obviamente se tienen que hacer más pruebas y seguir mejorando antes de publicarlo como toda la funcionalidad lo que sí está disponible ahora es lo que les comentaba que es la posibilidad de eh, tomar todos los documentos emitidos del sitio que tienen impuesto interno cuando el usuario es facturador MIPYME y cargar esos documentos en librete. ¿Qué otro caso de uso tiene eso? Eh, supongamos que nuestro cliente eh, quiere solamente emitir boletas con librete. Si nosotros tenemos un cliente que solo quiere emitir boletas con LibreT podemos mostrarle en librete los datos que tienen impuesto interno y, además obviamente, los datos de las boletas que va a emitir en librete. Y eso nos permite entregarle mayor información al cliente para que pueda trabajar. ¿Qué va a poder hacer con esos datos? Bajar los XML y bajar los PDF y obviamente listar los documentos. Ese es el cuarto cambio. Ese cambio implicó varias cosas, implicó en realidad más cambios, implicó, por ejemplo, eh, que los documentos emitidos ya no requieren que exista un XML. Eh, por restricción de la base de datos, hasta antes de esta versión, existía el requerimiento de eh, que todo documento emitido tenía que tener un XML asociado, y eso ahora ya no es así. Bueno, eso aparte de la ventaja que permitió cargar los datos del portal mi pyme tiene otras ventajas como que ahora se puede usar libre LibreDTE sin tener los XMLs cargados en la base de datos. Eh, en una versión futura se podría agregar, no es tan prioritario por lo menos para mí hacer ese cambio todavía, pero se podría agregar, por ejemplo, un soporte para que los XML no se guarden en la base de datos, sino que se guarden en el sistema de archivo. ¿Ya? En realidad, eso no tiene mucha prioridad está explicado en detalle en los anexos, los pueden revisar ahí pero básicamente no tiene tanta prioridad porque se pierden ciertas funcionalidades esa, esa, esa es la razón principal por la cual eso probablemente no salga todavía pero se podría hacer, o sea, LibreT ahora permite no tener los en de documento emitido en la base de datos y el bonus es una nueva documentación de los servicios web de LibreT ya hace mucho tiempo, desde, hace, desde el inicio prácticamente la documentación de los servicios web de LibreT siempre había sido eh, bastante básica. Ya se, se hacía con eh, Swagger, eh, pero faltaban servicios web que documentar, no estaban completos, estaba desactualizado, eh, era lenta de usar, en algunos casos, etc. Entonces se decidió migrar ahora al uso de eh, Postman y con Postman ahora tenemos nueva documentación de los servicios web. Eh, si bien la, la documentación que existe es para la a versión oficial de LibreTE, eh, acá dentro del de menú ustedes pueden buscar eh, facturación y ahí van a poder ver qué son los servicios web que tienen disponibles en la versión comunidad. En, en, que tengan localmente y obviamente los servicios web que hay son los mismos que están en la versión oficial. Algunos de estos servicios web que sí están disponibles en la versión comunidad requieren igual el uso de funcionalidades extra, por ejemplo los servicios web de boletas de honorario que listan las boletas de honorario que están libre TR, requieren una sincronización con el impuesto interno y eso solamente se logra a través de la funcionalidad extra. Pero la principal ventaja es que con esta nueva documentación ahora con Postman es mucho más simple probar los servicios web, también está eh, se mejoró la documentación respecto a la emisión de un documento acá está todo explicado, esto antes estaba desordenado eh, eh, en distintos lados, había un poco en, en, en la documentación del LibreTe, otro poco en, en, en la documentación de, de, de, de la API, otro poco en el Wiki entonces se trató de estandarizar todo y dejarlo en un puro lugar y ahora acá van a encontrar todo lo asociado a la emisión de un DTE van a encontrar también los clientes que existen, eh, los SDK, etcétera ¿Ya? entonces con eso eh, el objetivo es eh, unificar toda la documentación que existe en un puro lugar ¿Ya? y esas son las cuatro mejoras más importantes de esta versión y esta nueva documentación que tenemos eh, el trabajo que se está haciendo ahora tiene que ver con eh, ir cerrando por así decirlo la aplicación y en, en el sentido de ir terminando ciertos detalles que faltaban eh, corregir que desde mi punto eran necesarios por ejemplo, el tener la posibilidad de tener dos facturadores eh, y eso es lo que se va a publicar en la siguiente versión que va a ser la versión eh, de eh, julio y después debería haber una versión en octubre que básicamente van a hacer correcciones o mejora a lo que se haya publicado en julio pero no debería incluir ninguna mejora grande a menos que por ahí salga algo exista tiempo para sacar una nueva funcionalidad muy relevante y con eso vamos a terminar este año, con dos versiones eh, más. Bueno, esa es la versión nueva, recuerden eh, que si quieren actualizar esta versión, siempre tienen que actualizar el framework, tienen que actualizar, eh, revisen los cambios de la base de datos, hay cambios importantes en la base de datos, de hecho, es eh, por primera vez agregar un procedimiento almacenado a la base de datos que son necesarios para ciertas funcionalidades nuevas. Y cualquier cosa obviamente, como siempre, pueden preguntar en el grupo de Facebook, pueden preguntar en la lista de correo o si son clientes de SASCO SPA, pueden hacer su consulta directamente a través de un ticket de soporte.